bien pendiente con nosotros para escuchar sus comentarios, háganos sus llamadas, todo el que quiera dar información, pues este espacio está abierto, para eso estamos acá. Eh, e iniciamos, vamos nosotros a eh, sobre lo que dijera el presidente Medina y todo lo demás y lo que ha estado aconteciendo, tenemos las declaraciones del presidente del colegio médico, real o especulación el Colegio Médico Dominicano dice que en San Francisco hay 58 ingresados en distintas clínicas. Eh, para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, los datos oficiales sobre el COVID-19 no corresponden a la realidad de lo que ocurre actualmente en esta Ciudad de San Francisco de Macorís, dijo que un informe levantado por el gremio indica que hay 58 pacientes con cuadro de COVID-19 o dificultad respiratoria. Dice él, de esos 58 que tienen situaciones de dificultad respiratoria, hay 17 que están positivos y que hay 41 a los que no se le ha hecho la prueba del COVID-19. Expresó que esos pacientes son los que están ingresados en los centros privados en el municipio, y que no incluye los que hayan en centros públicos de los positivos. Indicó que hay una embarazada y cinco en cuidados intensivos. Esto es muy grave, esta denuncia. ¿Consideran ah. ustedes los datos dados por el colegio médico? ¿Son confiables? Eh, los ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, tenemos dos situaciones. Presente, tenemos dos situaciones acá. Por un lado, tenemos al el Ministro de Salud Pública que da una cantidad de, pa de, de casos muy específicos, entonces del otro lado tenemos a Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, que establece que esa no es la realidad, lo que está diciendo el Ministro de Salud Pública, que San Francisco de Macorís, tiene una cantidad de casos eh, más elevados de lo que ciertamente ellos ofrecen. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Waldo Ariel Suero dice que hicieron un levantamiento, muchachos, o sea que no es que está dando datos al azar, eh, vamos a ver, quiero saber qué ustedes opinan, qué opina la gente sobre estas declaraciones. ¿Son creíbles los datos arrojados por el ministro de salud pública? Bueno, mira, Carol sí, sí. Sí, Francis, sí, está bien. Mira, Carolina, de acuerdo a lo que se dice entre las gentes, eso pone en evidencia este informe que da. Eh, el gremio médico. Yo debo, como profesional, respetar al profesional cuando, cuando habla. El gremio médico está compuesto por profesionales que conviven día a día con la situación médica que se está dando en cada uno de los centros. ¿Por qué no creerle? Ahora bien, los informes que da el Ministro de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública sobre San Francisco de Macorís, ¿quién de nosotros los cree con la realidad que vivimos en San Francisco Macoriz? de Macorís? De esa evidencia nos saca a nosotros a hacer la conclusión de que los informes suministrados por el Ministerio de Salud Pública están por lo menos tres días atrasados a lo que dice las estadísticas de acuerdo a, a, a los parámetros estadísticos y de acuerdo también a los resultados de este informe del Colegio Médico Dominicano. Una manera de manejo estadístico gubernamental que ellos con sus profesionales, con sus consejeros pudieran estar en lo cierto. Pero particularmente creíble, hay una gran diferencia. Por eso ayer esa pregunta se hizo y la mayoría de las personas que interactuaron a través del WhatsApp, del WhatsApp decían no creer en el informe del Ministerio de Salud Pública. Pero ellos tendrán sus razones y también sus protocolos y sus parámetros para dar estos informes. La estadística se basa del protocolo, de los síntomas, de los análisis. Entonces, puede ser que la asociación médica, que, que el Colegio Médico Dominicano tenga otros parámetros, que el Ministerio de Salud Pública tenga otros. Sí, puede ser. Entonces, esto establece la, la diferencia. Bien. Amado. Sí, bueno, este, estaba escuchándolo a ustedes. Yo pienso que lo que debemos nosotros como medio básicamente es tratar de ver las informaciones. Sería bueno contactar las autoridades sanitarias y por otro lado contactar la, al Colegio Médico Dominicano que es quien da la información en el sentido de poder establecer eh, las las opiniones de cada quien o de, o de las opiniones de cada quien poder establecer una una conclusión propia, porque también hay un tema que nosotros debemos de resaltar acá, y es que idiosincráticamente la República Dominicana es una sociedad que no cree 100% en sus autoridades, aunque le digan la verdad. Entonces, eso es verdad, eso, eso, hay que, eso hay que manejarlo. Hay que tomarlo en cuenta también. Sí. Exactamente. eso sea, Yo le lo que le pido es que vamos a ver si lo ponemos en contexto a Federico Garabó, que es la voz más autorizada aquí, desde el punto de vista del Estado y llamemos a Marcos Bonilla que es la voz más autorizada desde el punto de vista del Colegio Médico con la finalidad de ver qué, eh, qué matices de su discurso uno puede sacar en claro para determinar si es verdad o no recuérdense que hacerse eco de una información de ese tipo lo que pudiera provocar es una alarma una alarma que nosotros no estamos en, en intención el de. Que, eh, no, exactamente entonces, es bueno poner la cosa en el tapete, ¿no? Tenemos una llamadita en el canal. Luego podríamos seguir con Yerjan y Francis, si le parece, muchachos. Ok. Buenos okay, días. A buenos días, buenos días. Mi, mis chicos, ¿todos están bien? ¿Todos están bien? Sí. Este, oye, yo sinceramente quiero decirle que los que no tenemos tarjeta y vivamos, entre comillas, eh, en sitio de, que de clase media, eh, o sea que no, que, aparentemente no tienen necesidades, entonces nos fuimos. También quiero decirle a Fulvio que 800 y pico más 600, ¿cuánto le suma? ¿Entiendes? Yo creo como que eh, está muy bien las medidas, pero también ellos pensaron en los numeritos para el 10. Lamentablemente. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas, Muchísimas gracias. No sé cómo hay gente que está pensando en, en política en esta situación. Eh, wow. Miren, con relación a los números y eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Fulvio. Creo que las autoridades de salud pública lo que están es dos días. Eh, yo lo considero que dos, eh, que tres. Considero que dos días atrasados con la información, porque ayer pudimos ver que el ministro anunciaba la muerte de cuatro personas en la provincia de Duarte. Todos son en San Francisco de Macorís, y que él debió ser más específico. Y entonces, esas personas murieron antes de ayer. Eh, entonces, él lo dio, creo que antes de ayer, y entonces lo dio ayer. Significa que está eh, uno o dos días atrasada la información, y por eso vemos... Que aquí ya la gente, por ejemplo, han fallecido y dos días después es que recibimos la información a nivel nacional. Y ahí es donde nosotros entendemos. Ahora bien, es importante decirle a la población a propósito de lo que decía Amado de manera muy atinada. Recuerda que cuando en China estaba pasando esto, se decía también que, que, que no eran esa la cantidad, sino que iban cientos de miles de infectados. Incluso esa información... Eh, se decía que le habían publicado periódicos de allá mismo de China Y se decía eso, de que eran cientos de miles los pues, infectados en China Bueno, pues se ha, se ha determinado, según las informaciones, que no Que en China ni siquiera todavía han llegado a, lo, a los mil infectados Y que se ha frenado eh, el auge, o sea, el crecimiento de, de este virus o La expansión dentro de ese país Y por tanto es bueno llamar a la población a la calma a la calma, que no se lleven de todo lo que se diga, porque a veces, a veces, eh, hay informaciones que se, que se crean con la intención de hacer daño, a veces se crean con la intención, no estoy diciendo que esto sea es el colegio médico, eh, pero a veces se crean informaciones con la intención de, de crear situaciones, de, de, de, de confrontaciones dentro de un momento de crisis. Sí decirle a las, autoridades de salud, a las autoridades de salud pública que tienen que informar a tiempo, tienen que informar a tiempo y específicamente la provincia de Duarte que están callados. Hay que decirle a las autoridades, que le digan a la, a la gente dónde ir, a dónde debe dirigirse. Por ejemplo, yo que estoy aquí en mi casa y si me siento los síntomas del coronavirus, por ejemplo, <coughs> ¿a dónde debo dirigirme? Si me voy a un centro clínico privado o si me voy directamente al hospital o si me voy directamente a Guayo, si me voy directamente a Pimentel, ¿a dónde me voy? Eso es lo que la gente quiere saber y es importante que las autoridades de salud pública se lo digan a la gente. Bien, Francis, ¿qué te parece sí. todo esto? Bueno, eh, yo no sé hasta qué punto eh, la comunicación estatal en momentos de crisis puede ser tan manipulada. Porque eh, hay un ingrediente de todo. Debe ser prudente, debe ser certero y debe buscar la manera de llevar a la calma. Pero para combatir este mal y no pasar lo que está pasando en Italia y España, por no ponerle el, la atención debida y la gente no creer en, en la información, estamos, estamos presenciando lo que se está presenciando allá. Entonces, cuando tenemos una comunicación estatal que está siendo manejada y eh, ya oigo que tienen días de atraso para cuando se vienen a dar las informaciones ya se entiende de que sí están reconociendo que va por 10 o algo así entonces cuando tú tienes estas cuestiones de emergencia y de crisis creo que en la medida que la población está al tanto de la realidad en esa misma medida tendrá un mayor comportamiento acorde a la cuarentena. Si lo seguimos dando por goteo, la información por goteo, vamos a tener más riesgos. Yo le mandé a grabó un mensajito ahorita a ver si era posible que le contactáramos del programa, ya vean a ver si tiene la oportunidad y ciertamente que quiero escuchar y no y no, de, y no descarto lo que no quiero admitir de que no creo sino que quiero todavía mantenerme en, en una posición de respeto a la autoridad que es la que tiene que tener, ayer lo dije la, la comunicación de este país está en manos del Estado ahora mismo y es lo correcto, ya lo que pasa en las redes sociales somos nosotros los que debemos administrarnos tenemos una llamada sí en el debemos de tener en el Francis, la información cuando... precisa para ¿tienes? poder dar respuestas precisas. El gobierno tiene que liberar ciertas informaciones y también aclarar, aclarar de qué modo se accesa a los servicios de salud porque como decía Yayan, hay una incertidumbre. Yo me he sentido en, eh, en día con una fiebrecita, porque estábamos pasando otro proceso de gripales. Pero yo quisiera ir, pero no me atrevo. ¿A dónde voy? Si no me van a rechazar o me van a... Si a eso eres tú, este... que estás en los medios y se supone que manejamos información y que contamos claro. con los mecanismos, imagínese usted un ciudadano desamparado bueno, por allá. Tenemos que, una llamadita ahí, Francis, dije. cuando entiendas para pasarla. Es decir, que yo... Espero... Yo quería... Decir de... Bueno, algo importante. Vamos a ver. Algo importante. ¿algo? ¿Y salió la llamada? Bueno, al parecer se fue. Bueno, algo importante. ¿no? Vuelva y llame, por bueno, favor. De Carolina. Francis y Amado. Para mí eso ha sido más alejado. Porque cómo es posible que la gente que vivimos en el interior, en los pueblos, donde nosotros vamos a hacer esos análisis. porque Oiga, pero si, si, si es verdad a nivel de lo que es la provincia, y además que no hay transporte para la para parte. Y aquí, y en el, Camarada, y el ahora mismo los chicos te va a ir a la jeringuilla. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde la gente no va a hacer los análisis? eso, eso Es un huevo mando lo que han puesto los peleagrites y, y la Tiene que dar facilidad para que el gremio se integre totalmente a esta eh, gran labor, no quiero decir que no esté integrado, están integrados, pero en la cúpula, en el manejo, allá arriba, de todas las estrategias, parece que no hay, ni siquiera un representante del premio médico dominicano, y así no debe de ser, pero yo ¿por qué? Todo. Porque esta es una guerra bi biológica, en contra de un enemigo que ni nadie lo ve, bueno, Entonces, tenemos acá? que trabajar junto con eso. Y paso contigo, Carol.